Colores. ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear de ayudarte de papi o mami. Y no olvides de ayudarte de papi o mami We'll Yankee, Anaranjado. <tose> rojo oh, oh. Yeah. color marrón verde Diamantina anaranjada. Diamantina azul. Glitter color rojo. Diamantina morada. ¡Qué lindo! Diamantina...